No sé si te está escuchando, disculpa, ah, voy, a, voy a toquetear acá. Venga, sonidita, usted, yo lo dejo. Sí. que agarró, que se hizo el vivo, que dijo, Vito, deberías conocer eh, cocinar tal cosa, es él. Acá está. Te Salude, toca dar la carita. él? No, pero le estaba dando consejos a Vito sobre cómo bien. cocinar. Bueno, gracias. ahora sí escuchamos bien, cariño. Menos mal, ahora sí, porque tengo cosas para decir muy importantes. ¿A qué vamos ah, a jugar? Vamos a jugar a Del ¿Cómo les va con eso? Hay de las películas yankees, sí. concursos sí. de deletreo O sea, no, no quiero decir que estuve viendo muchas pelis el fin de semana Pero bueno, lo saqué de por ahí Este desafío es así Tienen un minuto cada uno Vamos a ver quién deletrea mayor cantidad de palabras ah, claro. En caso de no poder deletrear la palabra Pueden decir paso Pasamos a la siguiente palabra y eh, después yo les repito esa. Bien. Otra cosa, pueden haber palabras que les pida que las deletren al revés. No, no eh, o sea... Qué no. eh, bueno, sí. Ahí sí, se sí se que sea oso, ponerle alguna claro. son es fácil, fáciles son fácil, Rita las estuvo evaluando. Uh. <risa> vamos, Lucas vas a ser el primero. Okay. ¿Estás listo? No. <risa> Bien, <risa> son 14 palabras, vamos a ver cuántas uh, sigas a hacer. Ay, a vamos con la primera. Dale. Tiempo. Mandarina. M-A-N-D-A-R-I-A. Mandarina. No te faltó la N. ¿Te faltó? La N. Palmera. P-A-L-M-E-R-A. Bien. Motocicleta. M-O-T-O-C-I-C-L-E-T-A. Bien. Motocicleta. Al revés. Sillón. Sillón. n o l l I S. Bien. Micrófono. M-I-C-R-O. F O N-O. Micrófono. Al revés. espera A, R, E, -A -E P. <risa> <risa> Bien. Embrague. E, M, B, Alta, R, E. -A <risa> Al revés. Emplia Al revés. Amor. Amor es R O M A, amor. Ganchito. Ganchito. G-A-N-C-H. ¡Tiempo! Hiciste Qué una, difícil, dos, tres, revés. cuatro, cinco palabras correctas. Oh, oh. Cinco. Muy bien. Vamos, Clarita, ¿cómo estás? Es no, no, difícil, la, la, al revés. Vamos, vamos, <risa> a ver. vamos. Okay, te, faltó la, te faltó la N a vos, Lucas, en mandarina, sí. pero fuiste sí. muy bien. Okay. Los estoy entrenando porque, bueno, en realidad me inscribió un concurso a fin de año. No, mentira, los mandaba a los amigos Los inscribí a ellos Nosotros tío, ¿sí? A ver Bueno, Clari, ¿estás lista? Dale, vamos con el tiempo un dos tres tiempo Naranja oh, N, A, R, A, N, J, A Olivo O, L, I, B, corta, O Autobús A, U, T, O, B, U, S Maceta al revés A, T, E, C, A, M Parlante, p a r l a n t e, al revés, nariz, z i r a n, horquilla, h o r q i e w l a, bien, al revés, odio, o i d o, gatito, g a t i t o, pantalón, p a n t a l o n, uva. Aceituna. A-C-E-I-T-U-N-A. Tomate. T-O-M-A-T-E. Pantufla. P-A-N-T-U-F-L-A. ¡Tiempo! ¿Qué le pasa? Vela. Gozo, uva, camas, integra, todo simple. ¡Una, se está ESTÁS INTENTANDO ¡Mentira! A ver. Porque ya ni sabías que iba con H, seguro. Aquí como que no, me da la razón. Yo quiero decir una cosa. ¿Viste? 80. Pero si las que se tocaron en el eran re también. Eran re fáciles. Después mira. Aparte de última hice el triple. Claro, disculpame, Clarita hizo 13 palabras correctas. asumido Son de tres letras. ¿Querés que te cambie de columna? Y yo bueno, las dudas. Muy buena la idea que me sí, asumo, tira acá el producto. La próxima, del director. La próxima, traigo dos sobres y cada uno elige el sobre que sea Listo. lanzado. Ahí está, ahí está. Por pero, aparte, favor. ¿qué sí, de mandarinos. ¡Ay! Oh, es ¡Qué difícil! <risa> Por eso, ¡Palmera! No, nunca había escuchado una palabra tan <risa> distinta. No no ¡Sillón! ¿Qué es sillón? No sé no no Es verdad, no, es injusto. No es injusto. No. ¡Basta! No, ¡Lelo, va, lelo! lelo Háganse si amigos! ¡Va, más acá! ¡Va, a más dorcé! ¡Le gané! ¡Le gané! ¡Le no, que un parejo! dígame si no! ¡Se pelea! ¡No, viste, Marcela! Marcela me da unos burros acá que no saben que te cuando quieran le doy clase, mirá!